Tremendo, la verdad es que no, no no no entiendo. Están pasando un montón de cosas, no solamente en el país, sino que, qué sé yo, con el tema de Fedeval pensé que lo ocupaba como todo, ¿no? que co cubría toda la agenda, pero se ve que no. Bueno, ustedes hablaron, digo, después de todo el problema, eh, hubo un intercambio. Sí, estuve mal yo, chicos, estuve recontra mal yo. Estuve mal yo, chicos, estuve recontra mal yo. Lo que pasa es que me cebo eh, y me enoja cuando... Cuando veo que hay como, qué sé yo, como que se ningún el laburo que hacen los productores o que hacen este, los compañeros, que es más fácil decir no, no doy una nota y ya está. Y te quedas todo el día liberado que tener a los productores llamando y decir y tijota está! Natijota está! Pero nada, fue un, mal, fue un recontra malentendido. Yo me cebo, te un... nada, te, a veces... este de un carácter un poco complicado. Mm. Equivoqué, pedí disculpas, equivoqué, pedí disculpas, por ahí fue un, tuvo un tono un, un poco agresivo. No es que yo estoy enojada porque no da una nota, simplemente lo que pidiera, si te llaman para dar una nota, contesta, no me interesa y está todo bien, no tenés por qué tener ganas de hablar conmigo ni siquiera de saber quién soy. Ella se lo tomó un poco más tranquilo, dijo me molestó cuando dijo, con razón está sola. Digo cosas así puntuales. Ay, dije eso, porque, bueno, claro, sí, qué sé yo, eso está mal. En el momento, eh, no eso está enojo mal tuyo. Sí, bueno, pero debería poder manejarlo, tengo muchos años eh, en el medio, me parece que por ahí debería poder manejar esos enojos y no decir cosas a una mina que no está bueno, digamos. Y hablamos y está todo recontra bien, y le invité a tomar un café, pero no me dijo nada. Por otra, ahí vez, porque... otra vez, otra vez lo mismo. No, no me dijo, bueno, no, che, chicos, no quiere, por ahí no tiene ganas, qué sé yo. Por bueno, ahí no es café, claro, por ahí es una, una cerveza. Una, claro, es que ves que yo encaro claro, mal, o sea, una, un café... Una birra, o nah, una birra. un café la invito a Tauro, un café no tomamos con Tauro, ella que venga, así una birra, voy a probar con una birra y después les cuento.